Y así queda testigo del sorteo. Es que, recuérdame, ¿qué sorteo es este y por qué lo no hemos dilatado vamos, tanto en el vale, tiempo? Vamos a contar la historia de la vida. Pame mi cámara, por favor. Muchas gracias. Eh, entonces, como tal, vamos a sortear las dos claves de a Winding Path que nos dieron los chicos de Flint's Arcade. Un saludo desde aquí. Muchísimas gracias por, por darnos el juego para probarlo y por darnos después dos claves para sortear. Eh... Y básicamente decidimos hacer el sorteo porque jugamos el juego en streaming hicimos el walkthrough y nos gustó mucho. ¿Qué ha pasado? Que dijimos, sorteamos dos claves, de la hostia. Pero las situaciones en las que hemos podido sortear dos claves, pues no se han dado. Eh, la idea era haberla sorteado eh, en diciembre, en el primer programa de diciembre, que fue el especial de los Game Awards. Pero no hicimos directo. ¿Por qué? Porque no se pudo. Entonces, eh... Ya está, esa es toda la explicación no, que y, hay. Y aparte de que no hicimos directo, eh, es que... Eh, Fue un poco muy programa, programa experimental. El programa fueron más de dos horas. Sí. Y no, nos, y no era plan. B. Y no nos dio la vida. Entonces, eh, como tal, eh, básicamente... Eh, Dijimos, bueno, no os preocupéis, lo hacemos en el streaming de los premios de PS Talent. Tampoco lo hicimos por, no sé si se nos olvidó, falta de tiempo. No me acuerdo no, Falta de tiempo también porque, eh, terminar en en parte, un porque terminamos más muy tarde. Pronto, de... sí, está, de... Al revés, muy, muy tarde. terminamos lo Muy que tarde se preveía, Entonces, bueno, pero no os preocupéis porque nosotros no decimos vamos a hacer un sorteo y luego no lo hacemos. Lo en hacemos. la mayoría de casos... Lo hacemos. <ríe> no, eso, ah, eso, okay, eso, es puya, eso es puya Íñigo. eso es puya Íñigo. Eso es polla bueno, pues Eñigo. Pero no os preocupéis porque vais a poder verlo ahora en vivo y en directo. Así que Íñigo, por favor. Sí, no, estaría bien que hubiese una puñetera herramienta que no tuviese más publicidad que la hostia. Pero eh, por, por, porque ¿por qué no no, por qué no usas la que hemos usado hasta la fecha? Que se llamaba... No, eso lo sabrás tuyo, ¿no? Eh, se ha suscrito eh... Daniel. Pet. Se ha suscrito Daniel! ¡Daniel! ¡Let's Fucking Go! Muchas gracias. Y eh, Daniel, que es el hermano de Íñigo. Sí. Se ha suscrito Que por cierto Daniel Tengo pendiente Jugar contigo Yo a un se jueguito Puede se ser Tengo pendiente Yo jugar contigo un jueguito Pues esta Pues otro Esa creo que es la que usamos la Sí esta Creo que suena, sí suena, eh, Uno, ¿verdad? Eh, dos. dos Son dos Son dos claves Así que necesitamos dos ganadores eh, ponme, ponme el overlay porfis Para que se vea Ahí está eh, vale. Perfecto, entonces lo estáis viendo No hay trampa, no hay cartón Nosotros vamos los, a ponerlo y lo que salga Los <risa> participantes son los que Han pasado lo que es eh, Viniendo a ser eh, las condiciones Correcto, los requisitos creo, creo que hay alguno que no cumple las condiciones <risa> Había alguno, había un par, no muchos pero había un par Íñigo, eh, que... por favor, léeme primero la lista de participantes Por favor Son Juanch, EduBC87, uh -huh. Capitán Paella Pablo Loaraj The uh -huh. Freak Game Troll uh -huh. Stardust. Chris Nereida, el Momo Ayuda y Melch 10. Que por si no lo sabéis, más de la mitad de esos son amigos míos. ¡Perfecto! Bien. Eso les invalida a todos para el sorteo. No, de hecho los? no. No, eh, amigos. No. Amigos sí, amigos se permiten. Lo que no se permite son familiares. Eso es. Y dicho esto: redoble de tambor, por favor, servoso okay. Iba a me lo he ganado yo, chavales, vale eh, Esa es mi multicuenta, vale, a multi pillar estos dos claro. eh, Pues, pues si no me equivoco, Edu Si no me equivoco, <risa> tendría que confirmarlo, pero si no me equivoco, Edu Es Edu de la taberna del Moguri. No, con no. el que grabé ayer Esto, esto es mi multicuenta, vale, en plan, me lo he ganado yo Así no, que, no, eh, Edu eh, <risa> Enhorabuena y Chris Nerida también, enhorabuena Por yo la clave Os, eh, bueno, sí. podremos, pondremos un tweet mencionándonos para, para avisaros de que nos escribáis por privado Para recibir <risa> vuestra clave y ya está. Y ya estaría. Y sí, esto lo podemos cortar y subirlo al YouTube.